hola chiquis cómo están bueno en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo continuar con este proyecto que se los voy a recordar tenemos dos imágenes y vamos a crear este eh, esta especie de fruta tipo chicle y lo que vamos a usar es la foto de la pera y la imagen esa del chicle habíamos llegado hasta esta parte estuve viendo sus trabajos y están muy muy bien eh, vi que lograron recortarla, duplicarla y demás lo que vamos a hacer es agregar una imagen y continuar con el proceso así que simplemente les voy a dejar las, eh, esta imagen ¿sí? voy a arrastrar esta que se llama bulgón o chicle ¿sí? y la suelto directamente en el programa y ahí quedó la, la imagen del chicle lo que voy a hacer ahora es con la herramienta de mover lo dejo por acá en un costado que no moleste. Y lo que vamos a tener que hacer es ver que coincida con la parte de la fruta. Vamos a seleccionar esta que se llama pera. Si sí, la voy a tratar de posicionar. Ah, bueno, bien. Acá está pasando algo. Voy a volver para atrás. Que está bueno que me pase. Que estoy moviendo la máscara y no la imagen. Recuerden que a ver, ahí está. Que yo puedo. Trabajar con la imagen, como se, se marca acá, se remarca. O con la máscara, que es lo que tapaba el resto de las cosas. Vamos a... Ahí está. A mover la imagen. Cuando yo hago clic en esto en esta miniatura de imagen que está el recuadro blanco muevo la imagen y la máscara pero si yo hago clic en este recuadro solamente muevo la máscara no lo voy a hacer porque si no armo un lío así que esto lo voy a dejar por acá y listo lo que voy a hacer ahora es agarrar esta la que es el chicle la voy a poner cerca del borde acá de, de, de, la, de la pera esta y la voy a, a agrandar con la herramienta de transformación vamos a ir a, a buscar acá la herramienta de escalado que es esta que está acá y vamos a intentar agrandarla, ¿sí? la colocamos como nos parezca a nosotros, la reubicamos desde el centro la movemos y desde las puntas vamos modificándola a ver. Voy a tratar de ubicarla así. Creo que ahí podría llegar a andar bien. Veo que acá abajo tal vez sea un poco un problema, pero no importa. Vamos a hacerlo en varias partes entonces. Bien, vamos a dejarla por acá. Digamos que ahí. Bien vamos a rotarla por ahí la rubico desde el centro Ahí está. Muy bien. Ahí quedó la primera parte. ¿Qué fue lo que hice? Que lo voy a volver a hacer. Clic derecho sobre esta, esta capa. ¿Recuerdan? Y la voy a duplicar. Es decir, una copia. Con la herramienta de mover. La voy a mover hasta acá al costado. Ahí está. Y la voy a rotar de vuelta. Dentro de las herramientas de transformación, si yo mantengo el botón del clic, aparecen más opciones. ¿sí? Se van a dar cuenta de eso porque cada herramienta tiene una flechita acá abajo, lo que quiere decir que hay herramientas ocultas. Si yo dejo apretado el clic, me salen las herramientas ocultas. En este caso yo estoy usando lo que es la herramienta Rotar. Lo que es Rotar me va a permitir justamente esto, modificar cómo está orientado esto ¿Sí? una vez que más o menos lo oriento y me gusta toco ahí en rotar o hago clic en otra herramienta y se aplica la transformación intento modificar de vuelta donde quiero que quede ahí quiero que quede estoy trabajando ahora con la de mover bien y ahí, ahí me parece bien ¿Sí? voy a, a trabajar con el zoom en ampliar ahí está digamos que ahí está bien dentro de todo vamos a dejarla hasta ahí muy bien lo que voy a hacer ahora es eh, la, la capa que está acá abajo todo esta capa pera 1 la voy a empezar a eliminar ¿Sí? Vamos, vamos a hacer las cosas bien simples. Miren, tenemos entonces la capa que espera 1. Bien, la que está duplicada acá arriba. Bien, el chicle número 1 y el chicle número 2. Doble clic y le ponemos acá. Chicle 1. Doble clic. Chicle 2. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear esa simulación. Así que me paro en la capa. Espera uno y genero esto que está acá, una capa nueva. Ahí está. Y en esta capa vamos a pintar con nuestro pincel, acá está, con nuestro pincel en color blanco. Actualmente acá se ven los colores. Tenemos el negro activo y el blanco atrás inactivo. Con estas flechitas los roto y ahora tengo el blanco activo y el negro inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a pintar en blanco. Si quieren ver lo que está pasando, le voy a mostrar lo que, está, lo que estoy haciendo. Estoy pintando en blanco, pero ¿qué pasa? Como abajo está la capa de la pera, la imagen de la pera, ¿qué pasa? Da la sensación de que la estoy como borrando, pero en realidad estoy pintando. ¿Qué está pasando con esto? Voy a activar las otras capas. Siempre tengan en cuenta en qué capa están parados, trabajando, porque yo tengo que pintar en esta. Si pinto en otra, estoy eliminando la información de esa imagen, ¿sí? Así que en esta le voy a poner acá pintura. Ahí está. Voy a estar pintando con blanco, ha sido la sensación de que está borrado eso. Perfecto. Tan simple como eso. Ahí está. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es esta esta este chicle así en en rosa vamos a, tra a tratar de cambiarle el color Para eso lo que vamos a hacer es La que se llama chicle 2 y chicle 1 La vamos a combinar para que, para que no estén en dos imágenes o capas separadas Así que lo que voy a hacer es pararme en la que está acá arriba de todo Y con clic derecho le voy a decir que lo que quiero hacer es Combinar hacia abajo Es decir que se va a combinar esta imagen con esta imagen Ahí voy, combinar hacia abajo Ahí está. Entonces tenemos en una sola imagen la que se llama chicle. Bueno, en este caso chicle 1. Perfecto. Si vamos hacia atrás, hago un paneo de lo que es la imagen, ya nos está quedando bastante bien. Lo único que quedan son detalles. En este caso el chicle rosa lo quiero convertir en otro color. Así que vamos a ver una herramienta que la vamos a encontrar por acá arriba en colores. Y acá podemos cambiar el tipo de color vamos a buscar algunas como por ejemplo esta voy a usar esta que se llama por ejemplo tono saturación lo que voy a cambiar es la tonalidad y la intensidad del color vamos a intentar modificar acá esto que es tono y miren lo que pasa ahí atrás estoy cambiando justamente como dice ahí el color o tono que también se le puede decir así yo voy moviendo este, esta barrita y allá atrás convierte el rosa original en otros tipos de colores. Lo que voy a hacer es buscar el amarillo. Digamos que por ahí. A ver. Esto es ya a ojo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo diría que un 60 acá. Si yo voy hasta el 60, por acá. 60 más o menos, en 60... Me gusta ese amarillo. Yo considero que está bien. Lo que puedo hacer es trabajar también con las opciones de acá abajo. Para que le dé más o menos luz. Capaz que menos luz. Podría andar bien. Tal vez ahí en menos 17. O, o menos 20. Creo que por ahí podría andar bien. Y también con esto de la saturación. Inclusive. Pero yo lo voy a dejar así. Entonces acepto. Y ahora sí transformé ese chicle rosa en este chicle amarillo. Recuerden que. Lo hice desde la opción colores. En este caso usé tono saturación. ¿sí? Como le mostré recién. Y listo. Ya se si hago un zoom hacia afuera. Ahí está. Ya estaría quedando. Le voy a mostrar la original. O, o, o la de referencia. Ya estaría quedando esa idea. De la, eh, la pera tipo chicle. Lo que queda acá son detalles. Que eso se lo dejo a ustedes. Voy a hacer un acercamiento para este lado y eso lo podríamos trabajar por ejemplo acá en la capa del chicle tratando de hacer de que todo este borde no quede tan cortado así duro sino que se vaya mezclando con lo que es la pera de atrás y para hacer eso es, como vimos en las otras clases también eh, lo que es máscara ¿sí? que lo teníamos acá activamos una máscara ahí la añadimos y con nuestra herramienta pincel nuestra herramienta amiga, lo que vamos a hacer es simplemente pintar Ah, ¿qué me pasa a mí? Estoy pintando y no pasa nada. Eso es porque estoy pintando con blanco una máscara que es blanca. O sea, blanco con blanco no, no es nada. Pero el negro sella, es decir, no deja pasar. Y ahora sí, si ustedes pueden ver, ahí se podría llegar a ver que se está integrando mejor. Si tengo algún error como esto que me está pasando a mí ahora, muy simple... Tengo que trabajar con color blanco Y ahí está, ahí se arregla automáticamente Lo que voy a hacer ahora es tratar de que se integre bien eso ¿Cómo lo hago? En mi caso bajo un poquito el tamaño del pincel La dureza es decir que sea más borroso el borde Ahí está, lo bajo un poco Y listo Entonces ahora Voy a acercarme para que se vea mejor esto Ahí está con mi pincel, ahí está, sobre el borde, ¿cómo cambia? Miren, ¿cómo cambia? chico un poco el tamaño, a ver, ahí, ¿cómo cambia siendo más borroso el borde? Lo borroso lo hice con esto de lo que es dureza: dureza es el borde duro o borroso hacia acá, ¿sí? Menos. Fíjense cómo queda, ahí en borroso cómo queda mucho mejor la idea de que se está como uniendo. ¿Sí? Esto es de vuelta, esto es a ojo, ahí reduzco el zoom, pero fíjense cómo de un lado está ahí como cortado y del otro lado está mejor trabajado. ¿sí? Esto es, bueno ahí ya me fui del borde y se empieza a ver lo cortado de la pera que hicimos pintando bien ahí esto, esto da como la sensación de unión esto obviamente convendría trabajarlo en detalle acercarse y demás para que dé la sensación ahí cometí ese error de que se vea lo del fondo así que simplemente de vuelta los colores blanco a negro y ahí vuelvo y recupero simple como eso listo esto debería trabajarlo un poco más para que quede mejor pero hasta acá podríamos llegar y decir, bueno, tenemos nuestra pera de chicle. Otras opciones serían, por ejemplo, con el mismo pincel, en una capa nueva, trabajar lo que son las sombras para darle sensaciones de volumen, pero eso ya es un poco más eh, rebuscado. Hasta ahí a mí me parece bien y da la sensación. ¿sí? Esto ya va a quedar en cada uno como lo quiera trabajar. Y recuerden que esta imagen lo pueden hacer tanto con esta pera que estamos trabajando ahora de ejemplo O con cualquier otro tipo de imagen que ustedes quieran usar Sáquense una foto ustedes, consigan una foto de internet, no importa ¿Qué vimos hasta acá? Las herramientas de recortar, de duplicar, de la máscara, de pintar Que nos va a permitir hacer esto a partir de dos imágenes, mezclarlas para que parezca una imagen nueva Así que hasta acá llegamos con este ejercicio, espero que les haya gustado se los recuerdo, véanlo las veces que necesiten. Fíjense con qué eh, facilidad. ¿sí? Tenemos cuatro imágenes que son la pera, la pintura. Miren, se los voy a mostrar sacándole el ojito a cada una para que ustedes se den cuenta. Tenemos el chicle, la pera, la parte de arriba. La parte de pintura, que en realidad es como que está tapando la última que está acá abajo, que es la imagen de la pera final. ¿sí? Si yo saco las de arriba hasta la pintura se puede ver la pera completa, pero esto está haciendo um, un, un montaje sería de la realidad. ¿sí? Fíjense cómo es el verdadero montaje de esta imagen. Si ustedes vieran el montaje de esta imagen verde que tengo acá, sería prácticamente igual. Simplemente es el truco de dónde y cómo colocar el, el orden de estas imágenes recortadas y trabajadas con las herramientas que vimos así que me gustaría ver sus resultados si quieren con esta imagen si quieren con alguna que tengan ustedes les voy a dejar adjunto la imagen del chicle para así la pueden trabajar les recuerdo entonces que una vez que terminaron el trabajo simplemente tienen que ir a archivo y guardarlo y listo se guarda el archivo cuando lo cierran eh, ya tienen guardado, o sea, si quieren continuar con el trabajo eh, queda guardado en el lugar que le indicaron ustedes si no ponen guardar como y eligen la ubicación de donde quieren guardar este archivo ¿sí? tengan siempre en claro en qué parte de la computadora lo están guardando, si no se les pierde para enviármelo a mí o que yo lo corrija o pueda ver lo que ustedes hicieron pueden enviarme el archivo de GIMP, es decir, el archivo crudo de esto, el original o una copia que yo prefiero eso, donde van archivo o es más, para poder compartir en redes sociales o whatsapp o como quieran archivo, exportar y acá eh, le ponen el nombre, en mi caso Opera de chicle, le voy a poner el chicle listo, y le voy a decir que quiero que me lo exporte, es decir que lo guarde como JPG se llama. Vamos a buscarlo, no lo encuentro, no lo encuentro. Acá, acá está. Imagen JPG. Tocan ahí. ¿Por qué esto que les digo? Porque es como nosotros podemos ver las fotos en las computadoras y en los celulares. Es como los aparatos leen las imágenes. ¿sí? Esto lo, lee, lo leen todos los aparatos. Los, las otras opciones... Son otro tipo de imagen para otro tipo de programa. Así que no se preocupen. Eligen, elijan esta JPEG y ya está. Tocan exportar y listo. Ahí se guarda en la carpeta que eligieron. Calidad 100%. Exportar. Terminado. Simplemente tienen que ir a la carpeta donde habían elegido dónde exportarla. En mi caso, si les muestro, exportar. La guardé acá, en la carpeta documentos, en la carpeta de computación, la carpeta clases, adentro de la carpeta de tercero en este caso. Y listo, ahí queda. Si no, vienen acá algo más rápido, van al escritorio y ahí guardan. Eh, o sea, estos son acceso directos. ¿sí? Acá pueden guardarla mucho más rápido en el escritorio de la compu, el archivito. Y listo, simplemente como eso, ya... Queda la imagen para que me la puedan enviar a mí. Me la puedan adjuntar, enviar por mail, por WhatsApp, como quieran ustedes. Ya con eso yo lo puedo ver totalmente rápido. Así que espero que les haya gustado, servido. Nos vemos la próxima.